Mm-hmm. Triste es la vida De aquel que anda perdido De aquel que no ha querido mm no. no. Es que el Señor está... esperando está. perdona tus pecados y hacer que te apartes.